Saludos cordiales, prisliners de todo el mundo. Eh, como todos los días, eh, os está hablando en directo Luis desde Madrid. Eh, eh, os recuerdo que todo lo que os decimos aquí es la opinión de los invitados y la mía propia. Hoy he puesto el título del vídeo, No te quedes atrás. Mm. Más que nada, porque es que con esta situación que tenemos todos, hay que ser positivos y hay que reinventarse, no quedarse. Yo qué sé, mira, tengo un vecino que está todo el día viendo series y no hace otra cosa, ya, ya, ya no lo digo más, pero es que es así. Entonces, por ejemplo, he traído como invitado hoy a Javier, que él tenía. digamos, él tiene. es consultor de temas de dietética, ahora él se va a presentar mejor que yo. Y con esta nueva situación, pues claro, todas las todas las las, las consultas que tenía, pues no, no las puede tener. Y él en vez de quedarse viendo la televisión a que pase el tiempo, y que pase el tiempo, pues no. Él se ha puesto las pilas y ahora nos, nos va a explicar un poco lo que está haciendo y vamos entre todos a ayudarle. ¿Vale? O ayudarle, o, o él nos va a ayudar a nosotros. Vamos, eh, Qué os quiero decir que, bueno, lo de los que el trabajo en el campo, eh, vamos, ya en Telegram, vamos, no, no os quejaréis, están un montón de ofertas puestas para trabajar en el campo, ¿vale? O sea, veros el vídeo que hicimos el otro día de cómo ganar dinero en estos momentos. Habían dos situaciones: o bien trabajar desde casa, como nos lo va a explicar ahora Javier, o, por ejemplo, ahora eh, eh, trabajar en la recogida vale y los que queréis trabajar en la recogida en telegram tenéis toda la información hemos hablado también de cómo las ayudas del alquiler en el vídeo de ayer cómo arreglar los papeles en estos momentos que por cierto don alberto mm, os manda recuerdos y también hemos hablado en, en los últimos vídeos del tema de las rutinas cómo llevar el día a día ahora en, en esta situación que todo que todo el planeta tiene vale bueno sin más dilación os voy a dejar con javier vale, que él mismo se presente y, y él nos explica un poquito. Bueno, yo con Javier hice un vídeo que luego os lo voy a poner en lo voy a poner debajo de este, lo hicimos hace ya más de un año. Yo creo que era Javier en, en noviembre, pero de hace más de un año. Cuando él estaba sí. empezando su su negocio, uh -huh. su consulta. Uh -huh. Bueno, preséntate tú, Javier. Yo creo, no vaya yo a decir mal de lo que te dedicas. No, no. No, de momento lo has, lo has dicho muy bien. Bueno, en primer lugar, eh, muy buenas a todos. Yo soy Javier Miguel Hernández, eh, yo soy dietista nutricionista eh, y bueno, eh, al final, como, como bien ha dicho eh, José Luis, nosotros empezamos a hacer diferentes vídeos ya hace más de un año donde él bueno pues me aconsejó y fue de las primeras personas que me, me aconsejó y me animó a que me crease mi propia marca personal ¿no? Así es Javier este... me, cuando yo empezaba este canal eh, bueno Javier es español y está en España está en Madrid y entonces pues eh, cuando yo estaba empezando este canal pues él hizo varios vídeos conmigo que, que lo, luego os pongo el enlace aunque están en el canal sí sí y... Y... No, no, cuéntanos no, no, no. un poquito cómo empezaste tu negocio así brevemente para que ellos lo sepan digamos en el, en el mundo anterior a, uh -huh. a este bicho uh -huh. y cuéntanos un poquito pues cómo estás haciendo ahora para sobrevivir en vez de quedarte esperando porque yo Prislines os digo una cosa yo creo que cuando esto pase no va a ser primero no va a ser tan rápido y luego no va a ser volver al mundo anterior ¿eh? yo creo que el mundo está cambiando ya para siempre y el mundo va a ser más online que antes vale sí. es, es un poco lo que yo pienso mi opinión yo os digo que aquí cada uno da su opinión personal yo yo creo que también aparte porque no sabemos muy bien cuánto va a durar esto eh, y aparte de que cuando una vez que se, que se empiece a quitar la, la contención no sabemos muy bien cómo se va quitando para progresiva pero bueno el caso es que eh, creo, creo que ¿quién, quién me has preguntado, José Luis, por, eh, por, por por cómo actuaba antes, ¿no? Sí, o un cómo poquito cómo que nos antes. cuentes como, mira, Javier empezó yo creo que hace año y medio, ¿no? Era más o menos. Yo lo bueno, animé en un vídeo a que sí. se montara su negocio, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Luego lo voy sí. a poner debajo ese vídeo cuando Si estáis viendo este vídeo luego, luego veis el vídeo que le hice a Javier. Era noviembre del año 2018, yo creo. Cuando te lo pues hice, dije, Javier. Porque no, yo me sí, acuerdo sí, que era sí. noviembre, pero no era de este año pasado, del anterior. O sea, sí. en noviembre del 2018, yo hice un vídeo con Javier y le recomendé que se montara su propio negocio. Porque él, él tenía la duda de si trabajar para alguien o hacer él su propio negocio. Yo le animé a que sí. se lo hiciera. Pero sí. claro, era eh, en plan personal, digamos, no como ahora que estamos todos mmm, confinados, como digo yo. Sí. Cuéntanos sí. un poquito así, rápidamente, cómo lo iniciaste uh -huh. y luego, pues nos cuentas ahora cómo estás haciendo en esto, en este último mes para para sobrevivir, para transformarlo al mundo digital. Claro, eh, bueno, pues yo, yo creo que al final, eh, si lo pienso fríamente, no hay mucha diferencia en el sentido de que Sí que es verdad que, eh, bueno, pues eh, cuando yo empecé, realmente, pues evidentemente, eh, podía ir al día a las diferentes empresas eh, a, a hablar con las personas que dirigen esas empresas y, y ahora no, pero al final yo creo que la idea es la misma, contactar a muchísima gente y al final de algún lado salen oportunidades. Entonces, al final, eh, puede que ahora mismo solamente se pueda contactar vía de, forma, de forma online, pero yo creo que el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? intentar eh, pues, eh, seguir creciendo en las redes eh, sociales como, como también está haciendo José Luis que me parece un gran ejemplo eh, y, y, y luego pues eso, pues, intentar seguir contactando diferentes empresas eh, que, eh, que quieran colaborar. Conmigo. Pero He el tema, problema. Javier, tú, tú te dedicas, corrígeme si digo, digo algo mal, porque sí. nadie mejor que tú lo, lo sí. sabe, evidentemente, tú te dedicas un poco a asesorar a tanto a, a deportistas como a personas uh -huh. normales sí. como sí. Eh, uh -huh. sobre cómo tiene que ser su alimentación, ¿verdad? Efectivamente. Entonces Perfecto. tú hasta ahora lo has estado haciendo en centros médicos, ¿no? Uh -huh. eh, pues una, pasando consulta, como puede hacer un uh -huh. médico de cualquier especialidad sí. o cualquier especialista, ¿no? Sí. Y, y, y así es como lo has estado haciendo, ¿no? Eres autónomo, ¿no? Javier, efectivamente. efectivamente autónomo. Sí. Entonces, ahora, ¿te ha ido bien, más o menos, ¿no? En este año y medio has funcionado. Ha ido... Porque está funcionando, yo creo que te ha ido bien, no lo sé, vamos, me... estamos en vivo, sí, ¿no? Has... Ha habido ha habido de todo, realmente. Ha sido una aventura que ha tenido eh, altibajos por todos lados, eh, ha tenido mucho peñizaje que eso es lo importante, y sí que me da un poco de rabia en el sentido de que febrero para mí la verdad es que fue bastante bueno en términos eh, económicos y justamente en marzo vino <ríe> se vio un poco vino trumbrado. el bicho vino por cierto llama lo llámalo bicho, llama lo bicho, que hay un no se puede decir otra la otra palabra si pues se ya. dice el algoritmo se es el bicho el bicho el bicho. El, el, el, el bicho o sea que cuando ya estaba despegando tu negocio de consultoría un poco de dietética por decirlo un poco para que nos entienda todo sí. el planeta mmm, sí. ya empezaba ya a funcionar después de un año y pico de darle darle darle te viene el bicho y te confina como a todos a nuestras casas ¿no? efectivamente cuéntanos un poco qué has hecho en vez de quedarte parado ahí esperando esperando a que esto pase como hay un medio planeta a lo mejor que está parado hay otros que estamos tirando para adelante no entonces cuéntale a toda la audiencia mmm, cuando te has visto en esta situación que ya no podías pasar más consulta en más centros de salud pues qué has hecho bueno eh, pues eh, he intentado seguir más o menos con lo que pudiese con mi con mi día a día en el sentido de que he contactado a toda la gente con la que estaba viendo los diferentes centros les he ofrecido continuar de forma online eh, pues Las consultas las hacemos eh, por, por Skype o video, por videollamada de WhatsApp eh, Ha habido gente que por pues, sus circunstancias personales pues, no han querido continuar eh, Porque estaban ocupados con otras cosas y yo lo he entendido Y hay gente pues, que ha querido continuar y eh, En cierta parte eso Y luego, pues, eh, luego también estoy escribiendo un pequeño ebook Dando diferentes... Eh, consejos a la, a, la, a la gente sobre cómo aprender a comer un ebook que va a estar disponible para todos de forma gratuita eh, luego también estoy intentando empezar una, una, una newsletter eh, o, sea, o sea sigues dónde? trabajando lo que es lo que llamamos tu marca personal efectivamente ¿Verdad? lo que hablamos en aquel vídeo yo le recomendé a Javier pues que se creara una marca personal pues para que fuera conocido y sí, además que José Luis fue de los primeros me acuerdo que durante mucho tiempo eh, yo tenía un seguidor en Twitter que, que era José Luis. <risa> no tenía más. Eh. Ahora no, ahora ya tienen muchos. Y en Instagram bueno, bueno, también, que te he visto, Javier. Unos cuantos, un, un, un, unos cuantos más, pero bueno, la verdad es que sí que José Luis estuvo ahí desde el principio. Eh, y, y, y eso, pues también intento contactar a gente por, eh, por, eh, por LinkedIn, principalmente gente de recursos humanos que pueden estar interesados en, en que yo les asesore a sus empleados de forma en forma de tema de la nutrición eh, Y bueno, y me, me sigo formando. Pero claro, yo que... el, el invitar a Javier Prilines eh, surgió el otro día porque él me contactó y me dijo, oye Luis, ¿cómo puedo hacer para cobrar a, a personas de, de otros países? Entonces yo le dije, pues mira, de esta forma yo lo haría de esta forma y de esta otra. Y le dije, oye, por cierto, Javier. Entonces así me enteré que lo estaba transformando al mundo online al 100%, porque las circunstancias obligan. Y le dije, oye, vente aquí un poquito al canal si quieres un día de estos y, y nos lo explicas cómo lo estás haciendo. ¿Sabes? Uh -huh. Yo te digo una cosa, Javier. Esta, este cambio que nos está obligando el bicho a hacer a todos, a los que lo queramos hacer, yo creo que es... Fíjate lo que te digo, yo te lo dije siempre. Y, y tú lo tenías más tú antes no tenías nada online, ¿no? Era todo presencial, aparte, digo aparte de tu presencia en redes sociales. ¿Consulta pasabas de forma online antes de mm, esto? Muy pocas, muy pocas, muy pocas. Era algo podría ser el... de negocio, el 1%, el 10%, el 5%, 5%. 5%. Y ahora te, te tienes que pasar sí o sí <risa> del 5% sí. al 100%, Debe de hay otra, por lo menos sí. en los próximos meses. Sí, sí, sí, y sí, luego sí. a largo plazo mmm, a ver, volveremos a estar en contacto los humanos entre nosotros, pero yo creo que va a ser menos. va a ser cada vez más, más distancia. A, ser, a dos metros. Allá están diciendo a dos metros, por cierto, que, que que aquí en España nos decían que a un metro, el último día que fui al supermercado, decían a un metro, a un metro a los clientes. Y ahora, por los altavoces, ahora ya están diciendo a dos metros. Bueno, volvemos al tema. Javier, que escucha, que yo creo que no te va a ir mal, porque si tú tu, tu marca personal o, o, o las herramientas online las empiezas a potenciar, a lo mejor algún cliente de los que tenías presenciales te va a decir que no. Pero es que yo creo, mi opinión, por uno que te diga que no de los antiguos presenciales, te van a salir a lo mejor dos o tres o cuatro sí. que te dicen que sí. Nuevos. Yo... Nuevos yo también. de todo el planeta, porque estás ampliando tu ámbito de acción. Eh. A todo el planeta, por lo menos. Bueno, y te iba a decir a todo el planeta de habla hispana, pero es que tú el, el inglés también lo dominas. Ya no bueno, sé yo. Sí. O sea sí. que fíjate de estar antes confinado a tu radio geográfico, porque uh -huh. tú antes, ¿cómo pasaban las consultas? Díselo brevemente, cada eh, siempre en el mismo sitio, cada día, ¿cómo lo hacías eso? Bueno, a, al final ya en febrero había conseguido eh, organizarme en la agenda de tal forma de que ya estaba un día en, en un centro distinto de Madrid. O sea, un día estaba en Nusera, otro día estaba en el centro de Madrid, otro día estaba aquí en Galapagar, otro día me, me, me movía de tal forma de que tenía toda la agenda ocupada, pero siempre pasando esa, esa consulta, ese servicio en los centros. ¿no? En distintos sí. centros de tu sí. radio de acción geográfico de por aquí de Madrid, ¿no? en distintas sí, claro. poblaciones de Madrid o en Madrid claro. Capital, claro, claro, limitado pues a tu disponibilidad geográfica y horario sí, tiempo. Claro. Claro. Oye, aprovecho para decir: todos los invitados que estáis ahora en Zoom, en el salón de Zoom, podéis levantar la mano si queréis hacerle alguna pregunta a Javier, ¿vale? Me refiero a la manita virtual. Y si es una pregunta muy cortita, podéis activar el micro, hacerla, ¿vale? En cualquier interrupción y, y eso, ¿eh? ¿vale? Podéis. y saludo por cierto a todos los que nos estáis viendo en youtube tanto los que estáis ahora mismo en vivo en el chat vale ahora vemos todas vuestras preguntas y los que veis luego el vídeo también poner en los comentarios todo lo que os parece y si os gusta os pido a todos que pongáis un like vale por fin porque así ayudáis a que nos conozca mucha más gente aquí lo que estamos haciendo es saliendo de nuestra zona de confort y somos personas de todo el mundo ¿eh? estamos sin ánimo de lucro mmm, pues para ayudarnos entre todos Así, tal cual, como os lo digo. Uh -huh. Javier, entonces, ¿cómo has actuado? ¿Qué estás haciendo? Bueno, hoy conocías la herramienta esta de Zoom que estamos utilizando ahora mismo. La conocía, pero la verdad es que no la había. No la había utilizado. O sea, nunca la había. A lo mejor en alguna reunión hace mucho tiempo, pero vamos, no, no la tenían instalada. O sea que con eso te digo todo. Es, claro, pues ya te la te la sugiero un poquito. A ver, para a lo mejor una consulta face to face, uno a uno. Sí pues te puede servir perfectamente Skype o como lo estás haciendo. Pero, por ejemplo, sí. si vas, o los que queráis dar clases a más de una persona a la vez, que también puede sí. ser, por ejemplo, una, una persona que dé clases de, de inglés, vamos a poner, sí. eh, puede darla uno a uno y cobrarlo más caro, pues ahí puede ser de Skype perfectamente, o, o incluso Zoom también, pero si, por ejemplo, le quieres dar la misma clase a cinco personas a la vez, a lo mejor para cobrar menos por, por cabeza, por así decirlo, sí. esta herramienta es ideal. ¿eh? Yo no tengo nada con, con ella, ¿eh? habrá muchas otras. Pero yo es que sí. la he descubierto también con esta situación y, y me he no, enamorado no, de que, ella. Yo, yo, yo creo que todas las empresas lo, lo utilizan, más, más que Skype. Sí, sí, sobre todo para reuniones de grupo, efectivamente. Que, oye, ¿y tuviste mucho apoyo todo esto como lo haces tú? ¿Hay alguien que te apoye? Porque eso muchas veces cuando uno emprende también se tiene que encontrar con esa situación, ¿verdad? Del, le dicen la soledad del emprendedor no sé bueno, si me explico pero... bien la pregunta tú, si quieres reflexionar sí. un poco de ello bueno yo o sea sí que es verdad que al final soy soy soy autónomo soy el que, lleve, o sea, soy el que lleva esto pero la verdad es que pues eh, todo se lo debo a mis padres al final o sea que al final son los que han estado apoyando desde un primer momento cuando yo no no tenía la capacidad de poder eh, vivir de esto realmente, ¿no? Y, y, y ahora, pues evidentemente en una situación como esta, en donde pues eh, mis ingresos han bajado drásticamente, el poder contar con ellos es evidentemente es una ayuda eh, más que más, más que esencial, ¿no? O sea, es vital. Eh, ahora, pero Javier, ahora tus ingresos mmm insisto pueden si lo orientas ahora el mundo sí, sí, online, no, no. puedes mira, hacer mira, que mira. suban rápido vamos yo como te ofrezco a ti como a todos los que veáis este vídeo los canales de Prisline para que promocionéis vuestros negocios vuestros honrados negocios vale luego sí. si quieres y esto te lo estoy diciendo ahora mismo no lo habíamos hablado ni sí. nada luego si quieres pues das tu tu, tu dirección virtual por sí, así ahí, decirlo para, para que Claro dinos dinos por si para los que se están incorporando ahora mismo al vivo dinos exactamente qué servicios ofreces para que lo sepa todo el mundo pues nada yo lo que básicamente es lo que hago es eh, asesorías de nutrición eh, a, a personas o a, a empresas a modo de charlas o de, o, de, o de talleres y soy una persona que sobre todo está eh, enfocada o lo que más hago es eh, ayudar a la gente a que pierda grasa ¿no? eh, en un mundo en lo que en el que lo que suele predominar son el tema de muchas formas de, de perder peso a base de batidos y tal yo soy una persona que al final pues con alimentación y ejercicio lo que intento es que la gente consiga un cambio eh, con el que se sienta mejor y que se mantenga a largo plazo Entonces, eso es un poco lo que hago para hacer esa, ese tipo de, de trabajo vamos en las herramientas virtuales que hay ahora vamos perfectísimamente sí. incluso yo te he visto dando conferencias a empresas importantes en un salón a lo mejor con muchas personas, pues eso mismo se podría hacer por aquí perfectamente. Sí, aquí aquí en si el Zoom pueden plantado. hacer reuniones de 100 personas y hasta de 1000 personas. ¿eh? Sí, sí, sí. El, lo, lo, lo, lo estaba viendo además justo cuando me sí, estaba sí. descargando en los claro, te Lo digo para esas empresas que te contrataban grandes, uh -huh. tú les puedes proponer, mire, pues os doy una conferencia por Zoom a los 500 que seáis. Uh -huh. sí. Por ejemplo, ¿eh? se me está ocurriendo, insisto, sobre la marcha. Y es una buena idea. Claro. Audiencia, que estáis ahora mismo en el salón. ¿Alguien quiere preguntar algo? No veo, no veo manos levantadas. Tanto, todo, Los veo todo a todos muy pendientes. Tú les has conocido un poco ahora, ¿no? Sí, Antes sí, de empezar, a, ¿no? Sobre todo a Patricia, Ricardo. Está hablando con Marina también está hablando un poquito sobre todo con los que está hablando un poquito más. Patricia me ha dicho que se quería, bueno, y Ricardo también, que se quería venir para España, Patricia con su con la empresa de, de calzado, que llevan ahí 30 años luchando. Y, y, y bueno, eso es un poco lo que, lo que sé de ellos. ¿Cómo, sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera emprender en España? tanto Me, me vale tanto a nivel físico, como para el caso sí. de Patricia, que se va a venir con su marido para el tema del calzado, como a nivel online, como estás tú ahora transformándote. ¿Qué, qué consejos así que a ti se te ocurran, que, que consideres valiosos o cosas que a ti te habría gustado que te hubieran contado antes y que las has ido descubriendo así por la por la fuerza, por así decirlo. Alguien que quiera emprender en España. Yo yo creo que si quieres emprender, yo creo que en cualquier país tienes que ser muy amigo de la incertidumbre, eh, tienes o sea, tienes que estar enamorado en incertidumbre. O sea, si tú realmente lo que quieres es, eh, bueno, pues, eh, aferrarte a tu nómina o a tu salario mensual fijo, no es lo tuyo, lo de emprender. O sea, ya te lo puedo asegurar, esto fluctúa muchísimo. Tiene cosas, tiene días muy reconfortantes y momentos muy guays. Y hay momentos que no son tan agradables y que evidentemente lo malo que tienes es que te los, te los comes tú solo, ¿no? Eh, entonces, es ser amigo de la incertidumbre y yo creo que también otra cosa muy importante es, eh, um, entender que el no nunca es personal ¿no? O sea, yo creo que cuando tú entiendes que el no no te lo dice una persona eh, um, O sea, que el no simplemente es una, es una respuesta Que no, no significa que el producto que tú ofrezcas no sirva O que no valga la pena, sino que simplemente es que Bueno, pues la persona no es más interesada en el servicio creo que es importante porque el, el llamar a muchas puertas y que no te vengas abajo cuando te digan que no en alguna es, es importante para seguir en esto en cualquier negocio yo creo cierto es que cuando uno empieza un negocio en los comienzos y nadie le conoce claro muchas veces pues recibe noes. entonces lo que lo que quiero decir que sí. si te interpreto bien y estoy de acuerdo contigo es no tomas eso no es como algo personal contra uno mismo sino pues mira a lo mejor no lo he explicado bien o a lo mejor no les interesa mi servicio pero yo sigo para adelante. Y ya está. Y ya está, exactamente. Eh, eso eso lo saben, sabes quién muy bien, los buenos vendedores. Los buenos vendedores saben que tienen que recibir muchos no es para luego recibir el sí. Es que yo, yo, yo creo, José Luis, que al final nosotros todos vendemos algo. Claro. O, Entonces, o incluso Edison decía, ¿no? Cuando inventó la bombilla, dice ya, y fracasó creo que eran mil veces, corrígeme si lo digo mal, sí, y sí, dijo, sí. he descubierto mil maneras de las que no va la bombilla. <risa> y luego mira ahora todos verdad o sea eso que pongas pues lo que tú quieras agregar y, y ya está si quieres Javier y insisto los, los invitados de verdad no os cortéis podéis preguntar lo que queráis vale levantar sí, la mano sí, sí. o empezamos la tertulia vale agrega lo que tú quieras Javier si quieres y, y no, si quieres, algo que así. yo no te haya preguntado que tú quieras aportar lo que quieras vale que tampoco yo quiero que no, dure o sea, esto yo lo, lo que lo... tenga que durar vamos eh, bueno, eh, lo hablaba con, eh, con, con Ricardo antes. Antes estábamos hablando un poco sobre bueno, las, las oportunidades de emprendimiento ahí, ahí, ahí en Argentina. Y, y Está más difícil, supongo. Ricardo, sí. si nos estás oyendo, activa el micro si puedes y, y, y dinoslo Así, pero no nos metamos muy. Ah, mira, pues ha invitado. Venga, te inicio yo el audio. Que ha levantado la mano, Ricardo que no que iba a decir que supongo que en argentina están más difíciles pero no nos metamos en temas políticos de verdad porque yo también estoy muy enfadado y es que no quiero tengo que ser positivos prilines tirar para adelante olvidarnos de los políticos hombre tampoco dejarnos que nos coman el terreno pero yo he decidido yo he decidido en los periódicos leerlos una vez al día leer un poco rapidito para estar informado pero desde luego eh, ocho horas antes por lo menos de haceros el vídeo porque cada vez que los cojo me pongo así y no quiero yo estar enfadado, vamos. ¿vale? Porque aquí. Yo os digo una cosa, al final vamos a salir todos para adelante. La humanidad es muy resiliente, el ser humano es muy resiliente y salimos para adelante. ¿vale? Entenderme. Eh, bueno, venga, seguimos con. Que me desvío, que me desvío. Ricardo, tienes el micro abierto. ¿Qué le estabas diciendo a Javier antes? Pero no, no. Bueno. <risa> No, no, no, el tema no es una cuestión política, no, no, vamos a entrar en eso porque no vamos a llegar a. ver, que no es que esté prohibido hablar de política, podéis hablar de lo que queráis, pero que quiero decir, vamos a hacer esto para avanzar, ¿no? Para tirar para adelante. Porque yo soy el primero que estoy harto, además de todos los políticos, ¿eh? ya, ya que es de todos. Y yo no, yo no soy de ningún partido. No, no, sí, yo, yo eso lo entiendo. Sino es, es la inestabilidad aquí Argentina. Pasa lejos de partido político O sea, que viene, Pero yo lo que lo que creo importante es lo que dijo Javier. Que yo lo, lo he hecho en algunas oportunidades, que hice algunas cosas. Es eh, eh, el no lo tenemos todo Hay que ir por el sí. Yo creo de que es muy importante el tema de la presencia. Que vos te digan que no, pero vuelvas a insistir como diciendo sí. Este está. No es que es algo fugaz. Uh -huh. Que pasó... Y no vino nunca más, ¿no? Entonces. En seguir ahí quieres decir, ¿no? Ricardo, en seguir ahí, o sea, que aunque te digan el no, decir, mira, vale, te acepto el no, pero si algún día cambias de opinión y necesitas mis servicios, de lo que sea, aquí estoy. Esta es, mi, esta es mi dirección virtual, o este es mi teléfono, o este es mi, mi consulta física, ¿no? Exactamente, es así, es así. El no ya lo tenemos todo. Yo creo que vos vas. A cualquier lado que emprendas o que vayas a ver a alguien, vos ya sabés que no lo tenés. Por lo que tenés que buscar el sí. Y el sí mm. se llega, este, que creo que con, con la constancia y de que te vean, que vos no sos algo jugado. Que creo sí, que sí. eso Patricia, con su marido con tantos años, lo tiene que tener muy claro. Yo lo, lo, lo, lo veo así. Si sí. yo online no, no, no, no. en este momento estaba bien lo que me ha dicho Dora, lo que mi sí. señor. Mi, mi, mi, mi actividad actual es media difícil hacerla por online porque Uber probó un coche sin chofer y no le fue bien entonces medio de, de momento no de momento los coches sin cho... hombre igual ahora con lo del bicho acaban imponiéndose los coches sin chófer para que no haya mucho acercamiento humano pero todavía les queda un poco oye ahora que han mencionado ahora que han mencionado a Dora quiero leer algo muy bonito que Dora nos ha escrito esta mañana en Telegram y me lo he apuntado, Dora. Ahora, espera, lo voy a leer, lo voy a leer. Dora es esta chica que veis aquí en pantalla, lo voy a leer yo, ¿vale? Que me lo ha apuntado, pero lo ha escrito ella, ¿vale? Y ahora nos lo comentan. Mira, Dora ha escrito, estaba respondiendo en Telegram, Dora, a una chica que se llama Ximena o Jimena, Ximena con X. Y me ha llamado la atención, digo, mira, lo voy a me lo voy a apuntar para luego leerlo en el vídeo, porque es muy bonito, ya vais a ver. Mira, os lo leo dice dora hola querida ximena no podemos predecir con exactitud cómo será el día después se dicen muchas cosas pero no hay certezas te diría que sigas adelante con tu proyecto y que no te desanimes si tu foco es buscar un nuevo comienzo no bajes los brazos lo irás adaptando paso a paso según se vayan presentando las distintas circunstancias te invito a que participes en las reuniones que convoca Luis por Zoom todos los días antes de las 21 horas de España. Es un espacio donde tratamos distintas temáticas y nos apoyamos mutuamente. Aquí estamos para ayudarte. Abrazo fraterno. Hombre, yo solo sobre todo me refería a la primera parte que ha escrito Dora, que estoy totalmente de acuerdo con ello. Y fijaros, si me ha llamado la atención, que digo, mira, lo, me lo imprimo para, para que lo viera todo el mundo. ¿Qué nos dice Dora? Bueno, la verdad que me has tomado, me has tomado de sorpresa. No, ¿no? De sorpresa. ¿Lo has escrito tú o no lo has sí. escrito tú? Dora. Sí, sí, sí, no, sí, no. vale. sí, fue a la noche, a la madrugada, que yo estaba trabajando justamente en mi, en mi marca, y, y veo que aparece en Telegram eso y la vi tan joven y tan tan desanimada dije no no acá tengo que decirle algo a jimena entonces bueno me salió del corazón y lo escribí ¿no es así es, es, que, es este... que es que es que lo has clavado dora y bueno yo para el que no conozca a dora que es también muy habitual aquí en, en las reuniones estas insisto todo el que quiera participar en las reuniones eh, estamos todos los días antes eh, abro el salón a las ocho y media hora de madrid vale hasta las 9 estamos en privado y luego ya salimos en el vivo a las 9 tengo que cerrarlo para salir en el vivo bueno a lo que vamos dora para el que no la conozca ella es profesora eh, y aparte de clases de inglés es algo más también ella nos lo explica si queréis y, pero que lo que os quiero decir ella también está transformando sus clases físicas un poco y las está llevando al mundo online que es para sí. con esta situación eso es lo que se llama resiliencia que lo hemos hablado en otros vídeos antiguos es adaptarse a las nuevas circunstancias e incluso transformarlas a nuestro favor darle la vuelta a la situación pues ahora tenemos que estar cada uno en casa pues lo que os digo en vez de quedarnos ahí esperando a que venga otra vez como era el pasado aprovecharlo que al final van a salir mucho más alumnos eh, seguramente por el mundo online y, y acabemos ganando mucho más dinero por el mundo online que yendo por el mundo físico es cierto que hay un pequeño una pequeña fricción porque como nos dice javier a lo mejor hay antiguos clientes que esos quieren seguir siendo la consulta física pero a medio y largo plazo seguro seguro que gana lo online a lo físico uh -huh. para, para este tipo de, de cosas y, y sobre todo si uno se ha ido creando una marca personal como está haciendo dora y como está haciendo javier javier ya desde hace año y medio es fundamental la marca personal pues para que os conozcan yo mismo estoy creando una marca personal aquí Luis de Prisline pero yo a día de hoy no la estoy monetizando no me importa o sea, pero no lo estoy yo ahora no lo hago porque como yo ya tengo mi empresita de hace mucho tiempo pues no necesito a día de hoy monetizar pero mira mi marca personal aquí la tenéis o sea pues lo mismo javier lo mismo dora y lo mismo cualquiera de vosotros vale cualquiera que lo esté viendo ¿eh? siempre que lo que estéis haciendo pensarlo si lo podéis llevar al mundo online que es una buena manera de adaptarse a la nueva situación y no esperéis no esperéis a que esto pase Empezar ya, como está haciendo Dora, como está haciendo Javier, porque así cuando esto pase entre comillas, vosotros ya estáis los primeros. ¿Vale? Uh -huh. Que insisto, que hay otras personas que están esperando, no sé. ¿Vale? Dora, perdóname que te he cortado como siempre. Sí. No, está bien. No, no lo que estaba pensando y que es bueno que este tiempo que estamos, como tú dices, confinados aquí, eh, sería bueno eh, empezar a indagar en las herramientas tecnológicas que tenemos, porque hay mucho miedo a usar tecnología, hay como una reticencia a usarla, entonces vamos a explorar, a ver qué alcances tiene, como yo digo siempre, eh, investiga, toca todos los botones, la, la, eh, la notebook no va a explotar, porque la toca. No se estropea nada. Eh, no va a pasar nada. Oye, Prilines, Entonces, yo he aprendido, ¿qué? yo he aprendido a manejar el Zoom con vosotros. Si veis los vídeos de estos de cuando he empezado esto del día 1, día 2, por cierto, Dora, ya no voy a decir más lo del día 1, día 2 porque me está estresando ya. Ya no sé si hoy era el 18 o el 19. Y tampoco voy a decir lo del confinamiento. Que Dora me dijo que no lo dijera, muy no te bien, he hecho caso, pero bien. yo mismo no. Hoy, hoy, Dora, claro, porque yo he dicho, oye, ya que estamos, ¿para qué lo vamos a estar recordando? O sea, me he quitado ya lo no, del día no. día 18, ya no lo digo más, y lo de confinado tampoco lo digo más, lo he quitado, pero lo he decidido yo No, mismo. puedes, no, puedes te decir el día 18 de estar juntos y compartir un buen momento, eso sí. Claro, pero que Oye, se me ha olvidado lo que os iba a decir. No, le quería decir algo a Javier, pero es que se me ha olvidado, Javier, que era lo que te iba a decir ahora mismo. Ah, no, sí, Javier, que seguro que si tú, los clientes que no les ha gustado la adaptación online, que esos que has dicho, primero no te preocupes por ellos, porque cada uno que te haya dicho que no te van a salir 10 de online, ya lo verás. Seguro. Hazme caso, ya verás. Pero es que esos que te han dicho que no, por ejemplo, si hubieran probado esta herramienta. Claro. Vamos. Sí. Es que es que luego vuelves al físico y te dicen, no, no, Javier, mejor seguimos por lo online. Que me ahorro todo el tiempo de desplazarme, de ir para arriba, de ir para abajo, etcétera. Sí, es que yo, yo creo que Bueno, yo, yo creo que han pasado diferentes cosas, ¿no? Lo primero es que también esta circunstancia se ha precipitado un poco y la gente tampoco se lo esperaba, ¿no? Pero aparte, eh, la, la gente, eh, bueno, pues con más edad suele ser más reticiente normalmente a utilizar el tema de las tecnologías porque sí que no, no normalmente la, la, la gente más más joven no no me ha dado tanto o sea sí que ha accedido como familiar sí, depende sí, de la sí, persona pero oye que Javier eh, Javier que yo no soy ningún niño pequeñito y aquí no, estoy, estoy y Dora tampoco bueno Dora es más joven que yo pero vamos que tampoco no. tampoco yo, yo oye creo... esto de tú tú no lo conocías lo has conocido ahora hoy para esto y claro, ¿Cuánto has tardado pero, en hacerte con ello? Nada, ¿no? Yo, cinco segundos. Cinco segundos, eh, esa, por pero, favor. No, pero lo que tentaba de decir es que al final, bueno, eh, también depende mucho de la, de la mentalidad, yo creo, de lo, de lo a, a abierto que esté la persona a, a nuevas oportunidades, ¿no? Porque ya quizás si va enfocado en la consulta física, pues. Y solo está cerrado a eso, pues en cuando tú le sacas cierto, es más tema bien. psicológico. Y yo también te aconsejo: o sea, tampoco es lo que tú has dicho. Mira, pues si te dice que no, pues vale, no pasa nada, no se toma uno como personal. Me voy a dedicar a otros que me digan que sí, y ya está, ya está, ya está y bien. ya está. Y al final, eh, y al final, Interven, intervenir los que queráis directamente. Dinos, Dora, el que quieras, eh, no, sí. no, no, no, yo quería apuntar lo que a lo que se había referido Javier con respecto a la incertidumbre, y es cierto. Eh, a muchos, a muchas personas no nos gusta sentir esa incertidumbre, porque ¿qué pasa? Estamos acostumbrados al control. Necesitamos controlar todos para sentir seguridad. Entiendo. Y en el momento, el, en la vida, eh, es incertidumbre pura, más allá del bicho o, o de las circunstancias que estemos pasando. Siempre va a haber un punto de incertidumbre, entonces tenemos que aprender a bailar con la incertidumbre y aprender a sacar el control de que todo lo podemos de que todo lo vamos a hacer de que de que si no es así no es de otra manera entonces si nos si nos abrazamos de la incertidumbre y terminamos con el control entonces vamos a se nos va a abrir un mundo nuevo con muchísimas posibilidades y vamos a tener la mente clara para pensar eh, eh, infinidad de, de propuestas y de cosas que justo soltamos. justo exactamente bailar bailar con la incertidumbre lo has dicho perfecto y Muy acostumbrarnos fan. a ella que no que no pasa nada B e incluso nos acaba gustando incluso nos acaba gustando eh, Os lo, digo por nos da ¿eh? Os lo digo por libertad lo digo por la libertad la incertidumbre Oye, da libertad. entonces ¿sí? es, es importante sentir esa libertad de, de decidir y de decir bueno está bien como que nos pone un poquito de, de, de sabor y de condimento a la rutina diaria es decir no nos agarremos de la rutina de lo que siempre se seguro vayamos por los canales de la incertidumbre y encontramos nuevos colores y, y, no, y lo que dices mucho, oye Patricia, ahora te voy a dar paso, eh, que tienes levantada la mano. Escucha. Sí, sí, sí. lo que dices, Dora, eh, actividad, ¿no? Movimiento, ¿cómo lo dices tú? Eh, eso que te inspiró, Diego, hacer las cosas, ponerse en marcha. Acción, sí. acción. Acción, sí. esa, eso es la acción, ¿no? Acción. Acción ¿no? y pasión. <risas> sí, vale. Oye, venga, que Patricia ha levantado la mano. Patricia, podéis intervenir. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Patricia. Buenas tardes, acá estoy con mi marido, que eh. justo es el tema de, de hoy. Es, es yo, eso, yo a tu marido ¿no? le conozco. Le conozco ahora, ahora que le estoy viendo. ¿eh? Aparte que yo le hice, pues casi hace ya, yo creo que era mayo del año pasado, por Instagram, de las primeras consultorías, cuando empecé a hacer las consultorías todos los días. Y yo creo que tu marido eh, eh, era él, ¿verdad? Le, que estáis sí. en Argentina, aunque ayer ya hablé contigo. ¿Qué tal ¿Eh? estáis? ¿Qué tal estáis? contando cómo van las cosas. ¿Cómo andas, Luis? Buenas tardes. acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, Luis. Fuimos de los primeros en Presline también. ¿Qué tal todo? Eh, ¿Cómo va? Bueno, esto, esto nos ha retra... Claro, El tema, lo que pasa, claro, el tema, ellos, mm, corrígeme si lo digo mal, eh, fabrican ropa de eh, calzado deportivo, ¿verdad? Sí, en realidad eh, calzado de seguridad, todo tipo de calzado urbano. Y para fuerza de seguridad, policía, ejército, bomberos y de seguridad. Yo me acuerdo que me estuviste consultando un poco cómo cómo traer aquí el negocio a España, ¿verdad? Exactamente. Sí. En realidad, ahora, bueno, yo estoy tramitando la ciudadanía. Mi padre era español. Pienso emprender allá, pero tengo que emprender de cero porque trasladar cosas de acá para allá es imposible por los costos. Sí, me acuerdo que me lo dijiste, efectivamente. Y mira, y fíjate si me acuerdo que te recomendé un amigo, que esto no es la chileta que hablé ayer con tu mujer, pero esto es nuevo, verás. Te recomendé un amigo que, que tenía una fábrica de calzados aquí en Valencia con su mujer, te di hasta su teléfono, en privado luego de la consultoría, le llamaste y luego me dijiste, Luis. Le llamó, pero es que se acaba de divorciar de su mujer, yo no lo sabía. Y, sí. la, y la dueña en realidad era la mujer de la fábrica calza Bueno, sí. no voy a decir el nombre, pero es una marca muy conocida en España. No voy a decir el nombre por proteger un poco la identidad y esas cosas legales. Pero, ¿verdad? Fue así, a que sí. sí, sí. ¿Eh? Para que, que, ¿eh? pa que veas que me acuerdo. Así que, bueno. Dinos, dinos. Oye, y ahora estás funcionando, una pregunta así por curiosidad ya. ¿Estás funcionando ahora en Argentina o lo tienes un poco parado en Argentina hasta que te vengas para acá? ¿Cómo está la Estamos cosa? Estamos parados. Lo tenéis parado, ¿no? Estamos parados con la cuarentena. Ah, pero por la cuarentena. Sí, vale, porque... no por temas... Es que cuando aquello me acuerdo que hablamos del tema de la inflación esta bestial, que era muy difícil pero más o menos eso es que vosotros vosotros sois como dice May, May sois gladiadores somos gladiadores los PIRLINES. O sea, o sea que seas capaz de poner en negocio hombre ya con la cuarentena sería ya vamos pero llevar con la hiperinflación que hay en argentina llevar un negocio de fabricación de calzado y que funcione vamos si eso ya es difícil en españa o en cualquier otro país Pirlines, imaginaros en un país como argentina con el problema que está subiendo los precios constantemente. Si nos quieres dar un poco una clase sí, mirá, flash de ese tema. Ah, sí. la, la, la empresa tiene 31 años, así que sobrevivimos todas las crisis, así que eh, imagínate en un país que tiene una estabilidad como, como España, como cualquiera de Europa, eso te permite hacer proyecciones a, a mediano y largo plazo y progresar vos en este momento no podemos hacer proyecciones empresariales porque el gobierno te cambia te cambia todas las reglas cada seis meses o un año cuando cambia los gobiernos entonces tenés que volver a empezar de, de cero por eso te lo digo que para mí tienes toda mi admiración y por eso me acuerdo tanto de tu consultoría aunque haya pasado casi un año porque yo como sí, sí. pequeño empresario claro en otro entorno más favorable como es el de españa es difícil también las cosas mira lo que nos acaba de decir javier por ejemplo no es que nada sea regalado pero pues ya ni me quiero imaginar en un país pues como en argentina que os están cambiando digamos las reglas del juego es como un partido de fútbol que en pleno partido te están cambiando las reglas del de juego por decirlo, ¿eh? Exactamente. No, no, no. pero por no, eso te digo que, que tú sobrevivas con tu empresa tiene un gran mérito si nos quieres dar algún consejo a todos los que ven este vídeo ahora mismo en vivo que lo ve lo verán luego que serán muchas personas algo que tú hayas aprendido que nos quieras decir mira eh, yo te voy a te voy a hablar desde el lado de vista el punto de vista empresarial y de una persona que lleva como un gerente que lleva su empresa hmm. es, sirve para los emprendedores también eh, primero por supuesto cuando vos vas a emprender algo tenés que hacer un mini plan de negocios hacer un proyecto porque vos vas a emprender algo y tenés que saber Primero, conocer bien tu producto, qué es lo que vas a vender y tenés que canalizar a quién se lo vas a vender y cómo lo vas a vender, ¿no es cierto? Eso es un pequeño. Un plan proceso. de negocio, eso lo hemos hablado muchas veces el gobierno español cuando uno quiere venir para emprender, con la visa de emprendedor, le pide precisamente lo que acabas de decir, un plan de negocio. Y muchos eh, preguntáis, ¿qué es un plan de negocio? Pues mira, lo acaba de decir. Eh, lo que hay que tener en cuenta es así, por experiencia propia acá que vivimos en la Argentina. Nosotros cuando hacemos un plan de negocios, una proyección de lanzar un producto, o una nueva venta, siempre hacemos una proyección pesimista. ¿Qué quiere decir? Vos en cada proyección de cómo te vas a ir, tenés un piso y tenés un techo. Si vos salís con una ambición muy alta, y por supuesto al emprender de cero te va a costar, te vas a desanimar. Entonces siempre tenés que empezar con una proyección pesimista, siempre en el piso, cosa de que vos sean objetivos fáciles de alcanzar, Cortos, fáciles de alcanzar, paso a paso, pero a la vez eso te va dando animosidad cuando vas logrando esos objetivos. Quieres decir Entonces, ponerte en el peor de los casos, que las cosas te van a ir lo peor posible y prepararte ya para ello, y prepararte para ya para ello, que si luego van mejor, pues te va a animar. Te va a animar y te va a ir? por supuesto, te va a ir mucho bien. Y, y si no va y si no va a ir según lo planeado, ¿verdad? Que en cambio si, lo, no, si nos ponemos si unas preparado. Porque para emprender no solamente es tener las ganas y la misión. vos te tenés que preparar mentalmente también. Tenés que tener una capacidad, una fuerza, una fortaleza interior también, ¿no? Para, porque va a haber muchos desánimos en el. cosas. Eh, en lo referente a lo de online que están hablando hoy, yo por mi parte, bueno, empecé a hacer algo de online también. Eh, no en mi rubro, pero... Eh, tratando de ver si consigo canalizar alguna entrada extra con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, de unos cursos online. Lo que yo le puedo recomendar a aquellos que van a dar cursos online, yo se lo digo porque es mi experiencia empresarial en el calzado y hay tips que se aplican a cualquier tipo de negocio. Una de las cosas que hay, que son herramientas muy, muy fáciles y fáciles de conseguir... Es lo que se llama en la red de arañitas de rastreo. Son programas en el cual vos, pues, eh, son totalmente gratuitos. Los buscas por internet, ese programa te va a dar un link, que es link, vos lo pones en tu página, en tu anuncio, en tu web, si vos tenés una web, ¿cierto? Sí. Esos programas manejan lo que hoy es muy importante para todos, y es lo, la tecnología del futuro, que es la Big Data. Todos hablan, han oído hablar de la Big Data, inclusive hey. acá en la Argentina mucho, porque sí, Argentina sí, sí. aquí aquí sí, sí ganó. También. Gracias a la Big Data. Esos programas lo que hacen es. Yo le voy a dar un poquito, aunque parezca muy técnico, pero para guiarlos, para ahorrarse mucho en el camino. Javier, javier Dora y todos los que veáis este vídeo que queráis montar un negocio online. Atentos a lo que os va a decir. Tú no seas muy técnico, darles un poco la idea y luego ya ellos lo podrían consultar. Exactamente. No, no, no, no. Sin tecnicismo sin palabras. Eh, nosotros cuando vamos a publicar algo online, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, es cómo promocionamos. Entonces, cada buscador, ya sea Google, sea Yahoo lo que estén, tienen una sección donde vos podés linkear tu web, tu sitio o tu anuncio. Vos pegás el link online y lo agregás al buscador. Todos los buscadores tienen lo que le llaman arañitas en la jerga, que son, cositos, son como bichitos que van buscando cosas nuevas y palabras. Y es importante la Big Data porque vos tenés programas que vos podés agregar en tu web para eh, canalizar la Big Data. ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés que buscar siempre palabras claves cuando haces un anuncio o haces una web que sean fáciles de buscar es la metadata son palabras clave que cualquiera que empiece a buscar en el buscado como vos te puede pasar que pones en google no o sé la palabra comida y te, ya te salen algunas muchas cosas sin que vos hagas clic y, y diferentes eso es la big data entonces eh, a mí me ha servido porque qué pasa vos vas poniendo eso en tu sitio y eso te permite suponerle una vez por semana una, una vez por mes saber cuántos usuarios entraron a tu web ¿En dónde se detuvieron? Si se detuvieron cuatro minutos en una página, cinco minutos, ¿cuáles son las páginas que más visitaron? Lo que les llamó mismos? más la atención, ¿no? lo que Exactamente. Entonces eso te hace una estadística que es muy importante para vos saber manejar tu propia publicidad, porque al ser emprendedor online, tenés que ser tu propio publicista y tenés que tratar de llegar lo más que pueda a la mayor cantidad de usuarios. Exacto, porque el gran problema que tienen todos... Porque lo estoy viendo con Javier o con Dora, es como promocionar, cómo darse, oye, que yo estoy aquí, que yo doy clases de inglés y algo más, que yo doy que asesoramiento de dietética para deportistas, para, para gente normal también. Claro, cómo les encuentran. Eh, esa es la clave, efectivamente, lo que es. Esto. Yo, yo, además de eso, ahora empecé y me armé todo un cronograma, por ejemplo, para empezar a dar lecciones de castellano, español. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Enseñar español a los extranjeros. Muy, oye, eh, eso, eso es muy... Yo lo recomiendo.. Mira, el que no tenga nada que enseñar, porque no va a haber competencia, porque tenéis negocio para todos. Para todo lo que sí. veis en este vídeo, tenéis negocio. El que no a lo mejor sepa inglés o el que no sepa otras especialidades. Clases de español. Me, o sea, ¿Hay algún vídeo que yo lo recomendaba Es la manera más fácil que tenéis de empezar, porque todos los que estáis viendo este vídeo, seguro que sabéis perfectamente el castellano. Sigue, sí, sigue, sigue, perdona. Sí. Pero... Entonces, eh, bueno, lo estoy promocionando como inicial para extranjeros, y por ejemplo, avanzado para, para comercio, ¿no es cierto? Porque como yo estoy en el comercio, hay cierto lenguaje, ciertas cosas para enseñar, pero completo, ¿no? con, con verbos, con gramática, como tiene que ser. Y ahora que lo estoy linkeando de cero, estoy usando esas herramientas. Entonces, en la medida que uno hace un anuncio o hace una página web, eh, cuando la diseñadora, por ejemplo, esto puede ser paradora, <coughs> cuando diseñan una página, en la página principal, se usa un, un sistema de escritura que no es como nosotros lo vemos, ¿no? Es un código que se llama HTML. La, la que diseña la página puede poner esas palabras claves ocultas se pone o sea vos no las lees yo no la leo pero el sistema un buscador las lee eso, eso son recomendaciones creo perfecto, te sí, sí, sí, perfecto sí sí perfecto ya luego a nivel que... técnico ya cada uno puede pero vamos más que nada os damos un poco unas unas ideas mira ya ha salido algo muy interesante que no si no lo dice él no clases de español el que no sepa ahora qué negocio online montar y el que no puede ir a lo mejor ahora a la recogida, porque en España necesitan 150.000 personas ahora mismo para hacer la recogida de la fruta. Que tenga ganas sí. y pueda, pues para adelante. Veros el vídeo de ayer que lo hablamos más en profundidad y meteros en Telegram. Pero por ejemplo, el que ahora está en casa, en vez de estar viendo series como hace mi vecino, el pobre, como no sabéis quién es, lo puedo mencionar. El pobre, que no hace nada, pues armar un negocio online de clases de español bien en face to face de uno a uno y lo cobráis más hasta 25 euros la hora he visto por ahí y o bien en grupo ya tenéis aquí la herramienta de zoom que es hasta gratis con ciertas limitaciones sí. y si no te puede costar 12 euros al mes tenerla sin limitaciones voy a dar un poco paso a los que han levantado sí. la mano vale como tú estás aquí en la reunión vale si quieres decir algo así rápido para que dé tiempo a todos Hola. participar hey. Ahora. Para todos los emprendedores, tener la mente abierta, siempre hacer una previsión menor a la expectativa y tener en cuenta esto, donde hay crisis y donde hay problemas, surgen oportunidades, ¿no es cierto? Siempre donde hay crisis hay oportunidades, eso lo he aprendido acá en la Argentina, entonces, yo pienso que España va a ser una muy buena meta, un muy buen campo de trabajo porque... Como toda Europa, esta crisis no va a durar un mes, dos meses. Yo Todavía lo que digo, eh, eh, eh, si me lo permitís, es que se está, se va a producir un nuevo reparto. Todos dicen que en la vida cada uno empezamos con unas cartas, no? Es como el reparto de la baraja y a cada uno nos tocan las cartas. Pues uno nace en un sitio, otro en otro, con nada. Yo creo que esto es un nuevo barajeo de las cartas. Van a sí. cambiar muchas cosas. Lo que está diciendo él, aprovecharlo. Una crisis es, hay gente que vamos, que le va de maravilla en las crisis. Nuevas oportunidades. Nuevas ya. oportunidades para el que, oportunidades. que las sepa a ver, el que las quiera tener. Mira, ha salido de esta conversación, parece una tontería. Profesores, quiero ver profesores de español. Quiero ahora, yo ver. Yo te voy a dar un ejemplo. Supónele que ahora. Un Pero espérame un segundito, un segundito, por fi. Ahora nos lo dices, que voy a dar paso a Ricardo, que ha levantado la mano, y está también Lisbeth y Jorge. ¿Vale? Y ahora seguimos, ¿vale? ¿Vale? Venga, Ricardo, te toca. Amigo. Sí. No, hola. Hola. Yo me quedo con lo que había dicho Dora, ¿no? Es para que entréis todos, ¿vale? Para que para que entréis todos, podéis luego ir entrando también. Venga, dinos, Ricardo. La incertidumbre, que hay que manejarse con incertidumbre. Vale, lo no tenerle sea... no tenerle miedo a la incertidumbre. No, yo creo que todo negocio tiene, como digo yo. Y, unos y, claro, y escucha, ver. y para eso viene bien el bicho. Nos ha sacado a todos de nuestra zona de confort, sí o sí. Pues enamorados de la incertidumbre. Como está diciendo Dora y como está diciendo Ricardo. Pero también eh, yo creo que es muy importante, sobre todo aquí en este país, vos tenés una incertidumbre de un trabajo como eh, pa, se va a iniciar todo y toda la dificultad. Pero atrás tenés, eh, creo que eh, Mario Patricio lo tiene muy claro, es la incertidumbre económica, que es lo que no te deja desarrollar. Pues yo creo que vos, cuando iniciás algo, sabes que vas a tener problemas. Y, y ahí es la incertidumbre que dice Dora el tema creo muy importante acá es lo que nos queda acá, lo que decía este, no, no, no me acuerdo el nombre de Mario Patricia es el tema Guillermo. de que bueno puedes proyectar Ricardo verdad Ricardo no yo soy a ah, Ricardo eh, toca yo mío no no Guillermo soy ah Guillermo, ah, Guillermo. Guillermo. Eh, perdón, puedes eh, intervenir eh Guillermo cualquier puntualización que quieras decir este, entonces yo creo que lo, lo, el tema está ahí pero bueno sí hay hay eh, hay que, que tener la actitud. Yo creo que cuando uno tiene la actitud y le gusta lo que hace, por lo menos yo en mi trabajo lo que hago, yo lo hago con, con gusto, eh, porque estoy dando un servicio. Eh, y eso creo que es fundamental. Y es, tan, es tan importante el tema de lo que marcó Dora, de que todos sabemos que tenemos un incertidumbre cuando iniciamos, como también está el tema. Ricardo, una pregunta. De tú que también, que escucha, Ricardo, tú también estás dando un servicio en. en en la vida profesional sí sí bueno yo taxi yo yo manejo un taxi yo estoy dando un servicio claro y ahora que va ahora y ahora que te planteas hacer esperar un poquillo eh, tengo y quiero ver acá uno toma cierta pues cosa. te acaba de salir una idea que nos ha dicho ricardo profesor de español exacto tienes, sí, mira sí. tú ya tienes la herramienta tienes el zoom ya que los ya te veo yo manejar en dos en tres días en tres días, Ricardo ha aprendido a manejar el Zoom. ¿Aquí le veis? Porque llevas asistiendo a las reuniones tres o cuatro días, vamos, esta semana casi. Y, y el... La herramienta el... ya la tienes, el conocimiento también lo tienes, que está, todos sabéis español, castellano. Una, Te una faltan los clientes, que... lo que nos dice Guillermo, dinos, dinos, dinos, una Dino, Guillermo. Una de las cosas que es muy importante para todos los emprendedores es tener y una, desarrollar una capacidad de reacción rápida ante los cambios como está haciendo como está haciendo javier que no se ha quedado ahí esperando a que se vaya el bicho sino dice mira ahora me hago online sí o sí aprovecho aunque sea esto para hacerme online exactamente porque si no vos entras en una, una zona de confort te quedas ahí y después te pasa el tiempo por arriba no es cierto eso exacto exacto, exactamente Guillermo. javier ha reaccionado rápido por eso te voy a dar un ejemplo eh, que ha surgido ahora hace poco empresarial eh, que no ha mandado bueno, yo recibo los links de BBVA, que es una empresa del banco, pero que hace cursos empresariales y te lo mandan a nadie lo que están linkeados. Eh, ¿Cómo se, se transformó, por ejemplo, una empresa que hacía todo lo que era para gastronomía con esto de la crisis? Por supuesto, a la gente no acudir a los restaurantes, o a la venta se le cayeron estrepitosamente. No, mira, los restaurantes, permíteme Guillermo. Mmm. Eh, eh, se, se, se está cayendo y sabéis lo que está haciendo aquí algunos Os doy ideas porque lo he visto que lo están haciendo, están como está prohibido ir al restaurante pero no está prohibido mandar la comida entonces los más espabilados están poniendo como un servicio, o sea, sí. ellos hacen la comida y la puedes ir a recoger, no, nunca la puedes comer en el restaurante porque está prohibido pero si sí puedes ir a recogerla, a comprarla, ¿vale? O incluso enviarla. Y otro inciso sí. que os hago, eh, espera, espera a mí, eh, no, me están preguntando por Lilia la chica de ayer del banco yo la dije que viniera hoy y nos lo contara. Eh, antes de cerrar el salón hemos estado esperando a ver si venía no ha venido no ha aparecido chicos no sé si lilia le ha abierto ya el banco al final en el bbva o donde sea o, o no, sé, no sé lo que ha pasado que nos lo están preguntando ahora mismo en el vivo de youtube jesús que, que estoy viendo vuestros comentarios entonces no no sé no, no ha venido eh, pero yo ayer la emplacé a que viniera y que nos lo contara mm, lilia si lo estás viendo mañana volvemos a estar aquí mañana por cierto viene don jesús el magistrado don jesús me ha confirmado mañana va a estar aquí como invitado vale a, a la misma hora el que quiera preguntarle así como están ellos eh, tenéis el enlace azul debajo del vídeo entrar a, a partir de las ocho y media hora de madrid vale Que a las nueve cierro la reunión para que pueda empezar el vivo vale y por cierto si os está gustando ponerle un like como os digo siempre y si lo veis luego suscribiros y ponerme eh, lo, vuestra opinión la que sea lo que os parezca bien y mal voy a dar paso eh, guillermo eh, por ejemplo a lisbeth que han levantado la mano no quiero que se quede nadie sin intervenir lisbeth puedes intervenir te he puesto el audio ya vale hola luis cómo están hola a todos eh, realmente para el ser humano es muy difícil salir de su zona de confort es bastante difícil yo por ejemplo Vengo de Venezuela, duré muchos años en la banca eh, como ejecutivo pyme. Este y una pregunta, a... lisbeth ¿dónde Dígame. estás ahora mismo? En, en... en Parla, Madrid. Ah, es verdad que ayer nos lo dijiste. Sí, eh, cierto, cierto. Sí. Y me tocó en mis tiempos libres mi mi pasión, que es la, eh, la repostería, me tocó unir las dos cosas. Cuando tenía el tiempo libre me tocaba este hacer postres. Y empecé, eh, trabajaba mi oficina, estaba en, una, en un centro comercial y empecé a, a caminar dentro de cada uno de los locales este, que eh, daba comida y, este, y empecé a preguntarles que si les interesaba lo que son los cupcakes, este, tortas o tartas, no sé cómo le llaman acá. Sí, como este, has dicho, sí. de las dos formas le llamamos, se dice un sí. anglicismo son anglicismos sí. cogemos los cogemos los usamos sí. ¿Qué es? este... yo lo pronunció mal yo mi inglés es malo yo voy a yo voy a contratar un profesor de inglés eh ah. sí entonces bueno eh, fueron saliendo clientes al principio no que no estamos interesados que no queremos pero uno de mis clientes pymes tenía su local allí y me dice mira sí te voy a dar la oportunidad lo quiero de este y de esta forma con especificaciones de la higiene, todo, la, todo aquello, el empaque y te digo que de allí empezaron varios locales y, Lizbeth, a y, y eso después de llevarte muchos noes y como decía sí. Javier no sí. hundirte por esos noes, no tomártelo no. como algo personal, tú seguías ofreciendo exactamente ¿sí? y cuando cuando llegué a ver este tenía eh, aproximadamente unos seis 7 locales dentro del centro comercial que distribuían mi mi escopeta. Fíjate, fíjate, fijaros mm -hmm. qué buen ejemplo tenemos ahora aquí mismo en pantalla. Sí. Esta señorita. Sí, claro que de cierta manera es fuerte porque y yo volví a cambiar mi zona de confort porque ahora estoy acá, pero no no me riendo sigo adelante. Claro, es lo, lo que te iba a preguntar, ¿qué planes tienes ahora para esto, para este tiempo? Bueno, ahorita, ahorita, ahorita, este, estuve hasta un tiempo trabajando como canguro para poder apoyarme económicamente. Ahorita no estoy haciendo nada, pero mi meta es, este, lograr eh, empezar si así sea trabajar en, en un local en un restaurante que haga postres, que pueda trabajar en ello porque es algo que me gusta, algo que me apasiona y algo que sé hacer. Acabas de, de decir después... una gran verdad que lo comentábamos también el otro día. Si conseguís hacer lo que os gusta, lo que os apasiona, como acaba de decir Lisbeth No volvéis a trabajar en, en la vida no, más Porque aún. estáis haciendo lo que os gusta Es así, es así Y ojo, a mí me encanta, me encantaba mi trabajo como ejecutivo PyME Porque ayudaba a las empresas en la parte de créditos Porque trabajaba en la banca Y, me, y manejaba esa parte y ayudaba a otras personas Pero yo siento que nunca trabajé en la banca hice algo que me gustaba ayudar a los demás así es pues y después bueno me tocó a mí que uno de esos clientes me ayudara a darle impulso a, a, lo, a algo más que me gustaba que es la repostería fíjate pues pues sí. genial genial me encanta que contéis vuestras experiencias porque es que sirven también de inspiración para otras personas que seguramente ven el vídeo y están ahí no saben si sí pues ahí los tenéis ¿Vale? Es imposible si lo queremos lo podemos lograr nada es imposible lo, lo imposible no los ponemos nosotros y es. este bicho te lo digo es simplemente un pequeño pero muy pequeño eh, montecito que tenemos que superar así es yo, yo siempre digo si no fuera por las pobres personas fallecidas que lo lamento mucho sí. Por supuesto, es hasta hasta positivo el bicho. Porque, insisto, está repartiendo de nuevo la baraja de la vida, pero es que encima en todo el planeta. Es que esto tiene. Esto es de libro, Prilines. Es de libro. Hay que aprovecharlo. Por supuesto, con respeto a las personas que, que, que están enfermas o que están fallecidas, por supuesto. Pero los que estamos bien, de verdad, no os quedéis viendo la tele. Poneros en acción, que el, que el no ya lo tenemos. El me gusta que están en el chat ahora mismo, en el vivo de YouTube, están ya entre ellos, a ver si van a lo del campo, a ver a no sé dónde. Me encanta, tenéis que moveros, sí. exactamente, sí. Como, como como hace Lisbeth. Voy a dar paso, Lisbeth, si quieres añadir algo más, y si no doy paso a Nada Jorge, más. que también ha levantado vale. la mano. Pues muchas gracias, Lisbeth, muchas gracias. Gracias a ustedes gracias, por estar gracias. allí. Venga, Jorge, te he activado el audio. Hola Luis, buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, Jorge. ¿Dónde estás para que todos lo sepamos? Eh, aquí en Galicia, de España. Vale. ¿En, en qué parte de Galicia, eh, por ciertos? En, ci, ci, ci, en Ferrol. En Ferrol, vale. Dinos. Eh, yo, hace, yo hace, anteayer le escribía al privado. Me llama la atención del el emprendimiento. Pues te yo estamos vi, escuchando vi, todos, Jorge. Yo en mi país soy productor de café y he querido traer mi café hacia acá pues para poder emprender pero lo quiero hacer en un pueblo de Yo sé que estoy en un pueblo aquí en Ferrol pero este pueblo es bastante habitable pues. pero lo quiero hacer en un pueblo donde verdaderamente se necesite eh, Emprendimiento para poder generar empleo a través de, de eso pues de mi producción de café Exactamente. Entonces, pero mi pregunta es cómo lo hago para traerlo hacia acá pues lo que nos ha dicho ahora mismo Guillermo, un plan de negocio. Guillermo, si quieres darle algún consejo, pero porque lo que te pide ¿Qué? el Estado español es un plan de negocio. Eso ya lo tengo, Luis. Pues si ya tienes el pero plan lo de negocio. Pero lo único que me hace falta es cómo pasar la aduana. Eso es lo que yo necesito. Eh, pero la aduana, eh, ¿qué te refieres? El café. Sí, aquí en España, cómo hacer pues para que ingrese aquí al país. Pues eso tienes que hablar con el ministerio correspondiente para que te den las licencias. Las ahí sí, yo creo que ahí necesitarías un abogado, si nos está viendo cualquier abogado o alguien, porque ahí te, te pedirán unas licencias para importar o exportar. Si sí, los que veáis el vídeo, luego poner sugerencias, ¿vale? en los comentarios, a ver qué le podemos decir a Jorge. Pero vamos, por lo que yo sé, Jorge, me hace, bueno, un plan de negocio que te lo aprueben. Y luego necesitas una licencia de importación en tu caso, porque tú quieres traer el café desde Colombia y traerlo para acá, ¿no? ¿Es eso, Jorge. Sí, importar, ¿verdad? ¿eh? Importarlo para acá. Entonces necesitarás una licencia de importación de, de ese café, de ese producto. Eh, no sé cómo está, si en teoría no tiene que ser muy difícil. Eh, sí, cosa es, que de, yo... es cosa de papeleo, más que nada. Sí, yo entiendo que tenemos... Eh, libre tratado de comercio, algo así. Esa, eso es lo que como yo no país. sé. Yo ahora mismo, como esto es en vivo, no me lo he preparado, no sé si hay, pero si hay tratado de libre comercio, vamos. Es como si lo sí, llevas de, sí, de casi de Ferrola a Madrid. O sea, no... Eso. Hombre, algún papel te van a pedir porque claro, si viene luego el avión o el barco con el café en la aduana van a decir bueno esto qué, qué es esto no sé qué. Pues mira aquí está el papel que es ese, que... pero vamos si hay tratado de libre comercio que no lo sé Jorge pero tú lo sabes mejor que yo. ¿Cuánto tiempo llevas? Sí, no, por... sí lo... Dime dime. Eso sí lo tengo claro que el, tra... el libre tratado de comercio. Vale sí, pues te... sí, sí, sí, sí, sí, vale. si tienes tratado de libre comercio con Colombia no vas a tener gran dificultad. Te iba a preguntar qué cuánto llevas por aquí más o menos? Esa es la otra parte que yo lo llevo cinco meses, estoy, estoy esperando la la tarjeta roja para poder legalizar todo. Claro, pues en cuanto tengas la tarjeta roja, yo ya te confirmo desde aquí que, que puedes trabajar como si fueras español. Cuando digo trabajar sí, quiero... digo emprender también, ¿eh? que podéis trabajar para alguien o emprender, como está diciendo Jorge, sí, para Guillermo, para declararme autónomo. claro, Ricardo, exacto, perfectamente. Eh, o sea, con la tarjeta roja tienes los mismos derechos que cualquier español, por así decirlo. Que es lo que me extraña que a Lilia a su marido no le dejaran ayer abrir la cuenta, que también tenía la tarjeta roja. Pero, pero bueno, como no ha venido Lilia, si lo ves vente, vente cuando quieras, vale. Estamos todos los días, insisto, a las ocho y media. Los que queráis estar en vivo, vale, tenéis debajo del vídeo, tenéis el enlace azul, lo pinchas ahí a las 8, a partir de las ocho y media, hora de Madrid, España. Hasta las 9, que a las 9 tengo que cerrar el salón para que haya un orden. Ricardo, yo lo que te puedo decir de. No, perdona, eh, Jorge, lo que te puedo decir de la tarjeta roja, que como ahora está todo paralizado, tienes que esperar, te toca esperar. ¿Vale? Ahora también te digo una sí, cosa, pero... escucha, muy importante, para todo el que lo vea esto, Jorge, todos los que estáis esperando la tarjeta roja, el tiempo está pasando. ¿eh? Tú la pediste, eh, ¿sabes que a los 6, la tarjeta blanca la tienes ya? Sí, sí, sí. Eh, pues eh, en la, ahí te vienen unas fechas, ¿vale? Tú luego lo miras. Jorge, cuando... Sí, pases, a mí me tocaría en mayo? Pues en mayo tú vas a poder trabajar. Aunque no tengas que... Sí. Puedes ir ya a montar tu negocio. Bueno, se han quitado el confinamiento este. ¿Me explico? Sí, sí. No, no, que lo dijo el otro día el Ministerio del Interior, lo, lo afirmó. Yo siempre lo he defendido, pero es que el otro día lo puso. Mírate la, las preguntas frecuentes de la web del Ministerio del Interior y ahí lo pone. O sea, si a ti te tocaba en mayo la tarjeta roja, imagínate que sigue el confinamiento esto y que no puedes hacer la entrevista o que te la pasan para dentro de otros ocho meses. No, eh, no pasa nada. En mayo, cuando se cumple ese plazo de los seis meses, vas a poder trabajar, emprender tu negocio de café. Sí, a... Que te quede claro, ¿vale? Es sí. lo que te puedo decir ahora mismo, ¿vale, Jorge? ¿Algo más vale, quieres gracias. añadir? Y, y le doy paso a... a... Adelica levantó la mano y luego a Patricia. Bueno, estamos en contacto. Eh, aquí en España hay. Dime. Aquí en España hay, nosotros ya le llamamos cuando instituciones pues que apoyen a los emprendimientos. Sí, tienes que ir a la cámara de comercio. Ves a la cámara de comercio que tengas más cercana ah. y en Ferrol en la Coruña pregunta por la cámara de comercio y allí pregunta. La cámara de comercio es como una reunión de empresas que tienen ahí como, como igual que hacemos nosotros esta reunión, pues se reúnen las empresas y ahí tienen apoyos, sí, sí, sí que lo hay. Cámara de comercio, apuntados, palabra clave. Vale. ¿Vale? Venga, doy paso, doy paso a Deli. Venga, Deli, te inicio el audio. Ahí, a ver si te lo logro iniciar. Deli. Ahora sí, buenas Ahora noches, sí, ¿me escuchas? Sí, buenas noches, te escuchamos, Deli. Hola, ¿Dónde, Luis, dinos dónde noches. estás, cielo. Yo estoy en Perú, en Lima. Bueno, acá buenas tardes, por allá buenas noches. Por acá ya son las 10 14 de la noche. Sí. Bueno, saludos a todos. Esto, mi consulta es si yo quiero ir a trabajar como autónomo, tendría que tener primero la residencia, ¿verdad? Tienes que tener el permiso de residencia. Ese permiso de residencia, ya, si tú haces un plan de negocio, como nos ha dicho Guillermo, tú lo puedes llevar ahí al consulado de España y te dan un permiso de residencia para que puedas venir a España a, a trabajar como autónoma. Te, te van a pedir para eso un plan de negocio. Por eso, cuando habla Guillermo, le he dicho que era. O sea, os he dicho que era muy importante lo que estaba diciendo. Te van a decir, a ver, muy bien, dígame usted, en un papel. ¿Cómo? ¿Qué, va? ¿Qué quiere usted hacer de autor? ¿Tú qué es lo que quieres hacer, Deli, para irlo practicando? Esto, bueno, yo lo que quisiera es lo que es este, emprender lo que son con cho chocolates orgánicos. Sí. Y acá en Perú tenemos lo que es este eh, un buen cacao, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esto es lo que he estado, he estado viendo, pero... Este, esa era mi consulta, ¿no? Que primero tendría que ser obtener la residencia, ¿cierto? Estoy viendo las eh, las distintas posibilidades. Yo sí. tenía, ya tenía planeado. Ir Hay a otra manera demás, que te digo, doy un atajo es, si es, quieres. Es Mira, Deli. O sea, una manera es que el consulado te dé un permiso de trabajo que se llama eh, permiso, bueno, de residencia y trabajo por cuenta propia. ¿Vale? Que tú vas a emprender tu negocio, ¿vale? eso a veces te van a pedir historia te van a pedir el, el plan de negocio no sé qué bueno es una vía si quieres otra más sencilla una una visa de estudiante te vienes a estudiar algo que a ti te guste no tiene que ser un curso superior que muchas veces hay muchas academias que os dicen no no tiene que ser un curso superior no necesariamente puede ser un curso de cocina o de lo que queráis que sea apto para visa de estudiante y entonces eso te permite trabajar también a la vez que estudias te permite trabajar y te permite trabajar siendo autónoma si quieres vale ya, eso te lo van a dar muy visa fácil de ¿eh? Sí, visa de estudiante se llama y otra manera más te sí. añado que te vengas como turista y en los dos primeros meses que estés aquí en españa como turista ojo en los dos primeros te vas a ¿Sí? inmigración y, y pides lo mismo quiero un permiso de estancia por estudios que es el equivalente a la visa de estudiantes lo que lo pides estando aquí en españa eso sí tienes que estar en los primeros 60 días de turista, vale. Entonces te lo dan y lo mismo te permite estudiar algo y trabajar en lo que quieras. Si es puede ser por cuenta propia, te lo he resumido mucho. Lo demás me remito a los vídeos, vale. Porque no en cada vídeo puedo repetir sí, sí, los 300 sí, vídeos. Sí, sí, míralo bien. Sí, he visto te he dado las video. tres claves, sí, sí, sí. las tres claves por lo que me has contado. Venga, paso a alguien más, eh, Patricia. Venga. Patricia, Hola, que no sé si eres Patricia o eres Guillermo, venga. Guillermo. Dinos, bueno, Guillermo. Termo, Luis. Claro, bueno, como tenéis claro. el usuario, dinos. Sí, te voy a contestar para contestarle a la chica de recién y a Jorge. Perfecto. Los planes de negocio lo pueden buscar por internet porque hay plantillas ya pro forma y son totalmente gratuitos para saber cómo se hace un plan de negocio. Inclusive puede haber plan de negocio de alguna empresa en PDF que ellos lo copian y lo imitan. Para emprender, eh, esto va para Jorge también. Eh, si ustedes tienen más o menos la zona donde quieren ir, una de las cosas que pueden ir adelantando, como hice yo, es ese plan de negocio, ya lo pueden mandar al ayuntamiento vía email y ellos ya le contestan si es viable o no es viable. Te contestan por sí, por no y te hacen ya una conexión con el banco, con alguna empresa, con ayuda. Eso es importante, o sea, pueden ir adelantando ese trámite mandando al ayuntamiento vía email. En cuanto a lo de Jorge del café, lo primero que tenés que, que revisar es en lo que sería el Ministerio de Agricultura y en aduana, porque de aduana hay ciertas cosas que te pueden permitir entrar al país y ciertas que no. En lo que es agricultura, ganadería y alimentos hay muchas restricciones, pero capaz que él quiere traer semillas del café o el árbol de café, y quizás lo puede pasar por aduana. De cierta forma y otras no. Por ejemplo, hay alimentos y semillas que se pueden ingresar de una forma termosellada y al vacío, para que no sean contaminantes y con un sello de agricultura y aduana desde el país de origen. Entonces, yo calculo que si él quiere llevar su emprendimiento, se quiere llevar su propio café, su propia cepa de café. Y consultar en lo que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería de España, cuáles serían las normas que rigen para ese tipo de cultivos, y ahí te va a salir a dónde tenés que, qué trámite tenés que ir haciendo y fijarte, según la zona, porque tiene que tener ciertas características de, de, de clima, ir ya preparando ese plan de negocio para ir mandando los ayuntamiento que, que estén de acuerdo a la zona donde él puede llevar a cabo el emprendimiento, porque no vemos implantar café quizás en Galicia que es Málaga, Cierto. en otra punta. Entonces, o sea, la ventaja son... que tiene en España, que como el clima es muy variado, verdad puede encontrar a lo mejor donde... Exactamente, no Entonces, donde sea, en, en la zona donde sea más propicia para llevar el emprendimiento, él ya, por un lado, tiene que ver el Ministerio de Agricultura y Ganadería cuáles son las normas, inclusive las normas de aduana para ingresar los elementos que quiera, y por otro, a esos a esos ayuntamientos ir mandándole el plan de negocios con su idea de, de emprendimiento. para Un poquito además con la idea de a ver qué ayuntamiento le va a apoyar más que muchos, si lo unes esta idea que te está dando esta información valiosísima, Guillermo. Lo unes a lo de los pueblos despoblados. Te aconsejo la cámara de comercio de Soria. No sé allí cómo el café si sí agarra bien o no. No lo sé, pero sí que sé que están buscando emprendimientos. Vamos. Eh, Soria y por ejemplo me dieron mucho resultado porque por supuesto uno no puede. Esto es así. Si a vos te gusta una zona no te quedes con esa zona. Vos probás, tiro el blanco. Sí, lo, lo que estaba diciendo tirar a varios a varios sí. puntos. La, la de Soria me dieron muy buenas respuestas y después de, de la zona del País Vasco, de la parte de Santander también, hay bastantes promociones. También. Claro, ah, es entonces... que le estaba yo buscando, le estoy buscando aquí. Mira, mmm, lo que pasa es que ahora estamos hablando en una, es que con este rollo de si tienes para apuntar, no, le estoy dando los datos de estos de Soria. Es que nos mandaron una carta una vez para todo el que quisiera emprender. Mira, a ver, Prilines, eh, tengo aquí, a ver, a ver cómo lo digo yo esto. Nos escribieron de Soria el, el subdelegado. Mira, te dejo, mira, en cuanto a la obtención de permiso de trabajo y otras cuestiones legales, te voy a dar un email de la subdelegación del Gobierno en Soria. Apuntarlo, vale. Como el vídeo se queda grabado, si no podéis apuntar ahora, luego le dais para atrás. Hay una oficina de extranjería, por si alguno de sus técnicos te, te informa, mira, es subdelegado guión bajo gobierno punto Soria arroba correo punto gov punto es. Os lo repito, luego queda grabado el vídeo, ¿vale? Subdelegado raya baja gobierno punto Soria arroba correo punto gov punto Vale, nos lo dijeron de la Cámara de Comercio de Soria, ¿vale? Sí. escribiráis Hombre, no sé ahora cómo está todo esto con el bicho, pero vamos, ahí tenéis la información. Eh, están buscando gente que emprenda, porque le interesa, le interesa que se creen empresitas, que a su vez dan trabajo y mueven la economía. Y mira, ha surgido, yo lo tenía aquí guardado y digo, venga. ¿Quieres añadir algo más, Guillermo? No, no, eso es lo principal para el que quiera emprender. Es importante el plan de negocios y que lo busquen por internet porque hay plantillas gratis, hay, hay muchos ejemplos, como para tener una idea, porque es muy complejo y generalmente los planes de negocios hay que hacer una proyección de negocio que puede variar de tres a cinco años. O sea, no es algo que se hace en un día y en una hojita. Nada. Claro, y depende del tipo de negocio. No es lo mismo, muchos me preguntáis, Javier, ahora te voy a dar paso para que cierres el vídeo. Ves preparando el speech. Escucha, Prilines, que, que lo que está diciendo Guillermo es muy importante pero claro, no es lo mismo a lo mejor un plan de negocio para, yo que sé, para una plantación de café que un plan de negocio que muchas veces me lo estáis preguntando como consultor eso es mucho más sencillito y muchas veces me preguntáis nos preguntáis, oye Luis, y como consultor sí, también podría ser válido como consultor del tema que sea eso es mucho más sencillito y requiere muy poca inversión ahí sí que podría ser un plan de negocio estás de acuerdo guillermo eso sí también valdría te quiero decir que el plan de negocio ese sería más sencillito ya veis que aquí a mí me gusta un poco que haya que no es lo mismo un una fabricación de café que, que un plan de negocio de un consultor, más sencillito podría ser. No, ¿no? y lo más importante es presentar toda la documentación, experiencia, inclusive la titulación que uno tenga, los estudios, por más que no sean de rubro, es importante toda la documentación. Cuanto más presentes, nunca está de más, porque eh, eso demuestra que es. vos estás preparado. Y lo que más sí. me ha gustado, sí, además, lo que es lo que dice la ley. La ley muchas veces mmm, lo que te pide es eso, que tú demuestres que estás preparado para lo que quieres hacer no necesariamente tiene que ser un diploma homologado de no sé qué si tú quieres hacer pastelitos como nos estaba diciendo una de las tertulianas os voy a llamar tertulianos a los que estáis aquí en el salón de zoom si me lo permitís eh, ella quiere hacer pastelitos por ejemplo y se quiere montar su negocio lo que sea me lo estoy poniendo y le van a pedir por pues, lo que está diciendo guillermo un plan de negocio y, y tampoco necesita un diploma de oxford que sabe hacer pastelitos pero sí que demuestre que los puede hacer que los sabe hacer y que eso va a funcionar más o menos es lo que le piden y bueno y también te piden que te puedes mantener económicamente a ti mismo incluso en el caso de que el negocio no funcionara. que ese detalle se me había pasado Donde vas a tener mucha más atención y te va a salir mucho más rápido el, el trámite es te digo por experiencia propia Sí, sí. donde vos agregas a tu plan de negocio que vas a tomar persona empleada, por ejemplo, alguna persona de España. Aunque sea un empleado que vos pongas que vas a necesitar en el inicio, porque estás empezando y es difícil, una persona eso te va a abrir en un 70% más la puerta que si vos decís, mira voy a arrancar y voy a arrancar solo, familiar en principio, ¿no? Porque me tengo que acomodar. Eso es algo clave, porque vos ya estás generando un empleo y lo que le interesa a los ayuntamientos es que vos generes empleo y de desempleo sí. de la gente de España. Guillermo, ese es muy buen tip lo que estás diciendo, lo de hablar previamente con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son mucho más accesibles y como está diciendo sí. Guillermo, si tú apuntas a varios ayuntamientos a 10 vamos a poner, a lo mejor hay ocho que no, no te hace mucho caso, pero a lo mejor hay dos de esos 10 que sí. Entonces es ahí ya tienes un apoyo muy importante y otra cosa importante que os quiero decir ahora mismo, me están corrigiendo en el chat de YouTube, os lo agradezco chicos que me están diciendo que Soria no es buena buen sitio para el café que es muy frío seguramente tenéis razón vale pero bueno yo da una idea el que quiera emprender que no sea café algo en Soria que es un clima frío es cierto es que me están diciendo están poniendo en YouTube en el vivo que no que Soria para el café no es buena seguramente sea mejor Málaga no lo sé no entiendo yo de cultivos pero vamos que, que me gusta me gusta de verdad si lo veis luego en, en los comentarios poner también vale que, que es muy interesante que haya debate entre todos nosotros no tenemos que estar necesariamente de acuerdo pero aumentamos lo que decimos de la inteligencia colectiva y entre todos todos aportamos mucha información pues guillermo si me lo permite voy a dar paso a javier que era nuestro invitado de hoy especial vale para que cierre ya como veo que ya no hay más manos adelantadas pues javier venga amigo Nada, Pues simplemente eh, agradecerte en primer lugar a ti José Luis que me has invitado a eh, poder compartir con vosotros esta maravillosa, bueno, aquí noche. Fí tarde, fíjate noche. el nivel que tienes Javier, que el invitado de mañana es un magistrado de, en activo de Madrid, Don Jesús. He estuvo ya el sábado pasado y ya me ha confirmado que mañana vuelve. Le he dicho que se prepare lo que él quiera, porque el otro día nos dio una clase magnífica. ¿Eh? O sea que para que veas el nivel hay que like, estás, lo sí, que sí, sí quiero, sí. Javier, bueno, nos das ahora tu speech y nos das por, por favor tu, tu contacto, tus redes sociales, para que uh -huh. alguien que vea este vídeo y, y quiera mejorar, pues uh -huh. tenéis aquí a Javier, que ya lleva año y medio por lo menos de experiencia. Aparte que, bueno, danos tus, tus <risa> señas sociales, tu background, todo lo que tú quieras. Tu, tu minuto de oro que no tiene que ser un minuto, lo que tú necesites. No, no, pues bueno, voy, voy, voy a empezar por el por el final diciendo que bueno, que me podéis encontrar en Instagram, es eh, mi usuario es, arroba, aprende a comer jmh de mis no, mis eh, son mis siglas, Javier Miguel Hernández, ¿eh? Aprende a comer JMH. Eh, y nada, simplemente eso. Te quería agradecer a ti eh, eh, José Luis, y bueno, realmente a todos los que habéis hablado, la verdad es que todos tenéis eh, aportáis muchísimo es impresionante cómo, bueno pues eh, os reunís aquí y bueno al final conseguís abordar temas eh, con, con muy complejos y que cada uno le, le, le da un enfoque distinto y super valioso javier parece, un ¿no? inciso estás invitado cuando quiera mira estamos mientras dure esto del bicho estamos de lunes a domingo todos los días Ay. a las 9 cierro el <risa> salón o sea de ocho y media a nueve para entrar y luego Exacto. hacemos el vivo y, y lo que tú estás diciendo, de lo que surja, somos de todos los países, distintas ideologías, pero nuestro objetivo común, salir de la zona de confort y salir para adelante. Entonces, por supuesto, estás invitado igual que todos y cualquiera que vea este vídeo, que quiera aportar, que quiera preguntar, aquí estamos todos los días. Muchos preguntáis cómo se hace, debajo tenéis el enlace a Zoom. Zoom es una aplicación gratuita y os permite interactuar como estáis viendo ahora mismo. Y nada más, simplemente quería desear la mejor de, de, las, de las suertes a todo el mundo con sus respectivos proyectos. Yo creo que eh, estoy muy de acuerdo con bueno, con todas las personas que han hablado, ¿no? Con, eh, con Guillermo, señor, que nos ha dicho Guillermo, lo de los planes de negocio Ricardo. que es fundamental. Yo Ricardo, creo que si menos, Jorge. Sí, sí, sí si al final se, se se organiza más o menos lo que de lo que tenemos en mente, ¿no? Y luego pasamos a la acción, que yo creo que muchas, muchos planes, muchos proyectos no llegan a dar luz, no llegan a suceder, no llegan a progresar, pero porque no los no empezamos. Nos es lo que no. nos dice muchas veces Dora, Javier, que ponerse en acción, ponerse en acción además nos ayuda a superar el miedo, porque cuando uno está activo, si estás por ahí Dora y me quieres corregir, puedes intervenir, cuando uno está activo se le quita... A veces pensar de más, hay que pensar, por supuesto, y hay que hacerse el plan de negocio y tal, pero muchas veces también hay que lanzarse ya. No sé. Claro, no, claro, no. Claro. no, porque al final eh, yo creo que muchas veces nos pasamos una vida entera buscando ese momento eh, de, de oportunidad y nunca aparece. O sea, Javier, no el mejor es momento, bien. como he alguna vez, el, el mejor momento era ayer y el no. segundo mejor momento es hoy. Efectivamente. A te... cualquier cosa. Por eso digo que, que yo creo que. Al final, con un poco de persistencia y de, y de no rendirse con los nos <ríe> y, de, y de saber bailar, me ha encantado lo que ha dicho Dora, ¿no? saber bailar con la incertidumbre. Al final, salen sale cosas guays. Exactamente. Nada, nada más. Pues Así nada. Le, pues claro. muchísimas gracias, Javier. Muchísimas, muchísimas gracias a todos vosotros, a los que eh, veis luego el vídeo a los que lo estáis ahora mismo en vivo a los que estáis en el salón aquí de reuniones de zoom muchas gracias a todos mañana mañana vamos a estar lo mismo eh, con don jesús el magistrado de madrid eh, si queréis participar y hacer preguntas pues entrar a partir de las ocho y media en zoom vale tenéis el enlace debajo de este vídeo y si no en el vivo de youtube lo podéis seguir y podéis podéis poner las preguntas en el chat vale os pido si os ha gustado ponerle un like y, y suscribiros insisto para que os avise el algoritmo porque tampoco emitimos a una hora fija y así con la campanita activada os aviso muchas gracias a todos y bueno mañana nos vemos venga chao chao chao